va a provocar contaminación, contaminación de las demás semillas. Y esto está demostrado científicamente, o sea, está demostrado que a través del algodón, ya hubo, eh, hay, hay algodón eh, transgénico en México, se han eh, contaminado las variedades nativas de algodón que teníamos en México y por lo tanto, eh, los dueños de, de las patentes de los transgénicos pueden demandar a los agricultores que utilicen semillas contaminadas ya con su transgénico pero esto prácticamente es la pérdida del recurso genético o sea, prácticamente México se tendría que meter ya a una producción de semillas que tendríamos que depender de la compra prácticamente porque la única manera de la reproducción ya contaminados los maíces pues sería con la, los dueños de las patentes entonces bueno Prácticamente la Ley Federal de Variedades Vegetales eh, tiene una, una cuestión que atenta contra el, la, el derechos, los derechos humanos y sobre todo contra los recursos fitogenéticos de los agricultores. Y, eh, y otra cuestión que no hizo el Senado antes de aprobar la ley, no hizo una consulta a los afectados. En este caso no se le informó a los pueblos indígenas que se iban a liberar ya el registro de las variedades vegetales y el peligro que esto representaba para las comunidades campesinas indígenas y por lo tanto, pues muchos han amparado en que mientras no se cumpla con esto, no se puede aprobar esta ley. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera creo que vemos aquí los peligros a los que nos está llevando actualmente el modelo neoliberal y del capitalismo salvaje que quiere la liberación de todo y la privatización de todo. Si ustedes han leído el último libro de González Casanova, eh, digamos, retoma algunas cosas a partir del de, de movimiento zapatista, en donde analiza un poco los movimientos sociales actuales, y dicen, hoy la lucha ya no es en contra del capitalismo, sino es por la vida. O sea, los pueblos indígenas y los indígenas... Tienen que luchar en contra de las transnacionales, en contra de las mineras, en contra de lo que sea, porque le están tratando de arrebatar todos sus recursos, tanto llámese agua, llámese bosques, llámese tierras, y llámese, en este caso, semillas, el recurso genético. Entonces, bueno, estamos realmente ante una situación de guerra, ante una, una amenaza muy real que pretende la privatización de esto, y sobre todo con la firma del Telecán se pretendía que la liberación de los transgénicos, sobre todo para todos esto lo iba a convenir mucho a, a Monsanto, porque nos iban a vender prácticamente las semillas de maíz que necesitáramos para la producción. Hubo dos países que se opusieron a la adopción de la OCO 91 en América Latina, que fue Costa Rica y fue, perdón, eh, Sí, fue Costa Rica y fue Chile después que negaron esta situación de la, de la adopción de la OCOP 91 y bueno, actualmente pues está la presión en muchos otros países. Colombia también hubo una revelación fuerte en contra de la privatización de las semillas y la, la ley de las variedades que tiene que ver con esto. En 2013, donde hubo una gran movilización, 2013-2014, y prácticamente pararon esta ley de privatización de semillas en su país. Sin embargo, nosotros estamos ante esta latente situación de que las corporaciones en el país siguen eh, tratando de obligar lo, al gobierno mexicano y sobre todo eh, que se apruebe la, la liberación ya de... de, de del mejoramiento genético del maíz, incluso incluyendo los transgénicos. Pero bueno, las consecuencias que hemos visto de los transgénicos, por ejemplo, lo podemos ver en la soya. La soya transgénica que ha provocado en Yucatán, bueno, que las abejas dejen de producir miel. ¿Por qué? Porque los transgénicos afectan a otros cultivos donde chupan la, el néctar, la, la, las abejas, y esto ha bajado mucho la producción de miel, y sobre todo ha afectado al mercado de miel en Europa, porque si viene contaminado con eh, polen transgénico, la, la miel no es comprada por los consumidores en Europa. En Europa hay una, una restricción, eh, prohibición de, de los transgénicos, porque todavía no saben las consecuencias biológicas que esto pueda traer. ¿sí? Sin embargo, en México se sigue discutiendo que la liberación de los transgénicos, y sobre todo por personas muy pesadas dentro de la Universidad Nacional, que, eh, que hablan de la, la necesidad de la liberación de los transgénicos, y hay otro grupo de, de, de, de profesionistas, entre ellos la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, de cual es eh, miembro Alejandro Espinosa y el doctor Alejandro Turren, que son los principales investigadores en maíz de México, que se oponen totalmente a la liberación de los transgénicos. Entonces, bueno, eh, yo creo que aquí es el debate. Si nosotros seguimos defendiendo a los maestros criollos, no tenemos que permitir la liberación de los transgénicos, no se tiene que aprobar esta ley de variedades vegetales que se propuso desde el 2007, que no ha sido implementada en la práctica y que, por lo tanto, la, la, no se debe adoptar tampoco la pop 91 bajo ninguna circunstancia, porque eso implicaría ya la liberación de los transgénicos. ¿no? ¿Por qué no hacer al revés las cuestiones? ¿no? Y es una de las propuestas que, hay, que hacen estos investigadores de la Unión de Científicos comprometidos con la Sociedad. ¿Por qué no hacer una labor nacional para defender la producción nacional de alimentos? Buscar la soberanía nacional. Hay muchos agrónomos desempleados, hay muchos investigadores que podían aportar y se ponían a producir las semillas necesarias para que los campesinos mejoraran su producción agrícola y de alguna manera garantizar por lo menos la producción de maíz nacional en México y dejar de importar lo que estamos importando de los Estados Unidos y acabar con la dependencia alimentaria. Sin embargo, detrás de todo esto hay muchos intereses. ¿no? Sobre todo, hay una empresa muy grande que se encarga de la distribución de la harina de maíz a muchas eh, tortillerías, a muchas que hacen tortillas en todo el país, que es gameza, sobre todo lo que conocemos como la maseca, ¿no? Porque la maseca, pues es, los salinas ahí tienen, son los dueños principales de, de esta industria y son los que quieren que de alguna manera no se prohíba la cuestión de los transgénicos porque si investigamos... De que está hecho su harina, pues la mitad prácticamente está hecho con maíz transgénico, que de alguna manera está contaminando las tortillas que estamos consumiendo todos los mexicanos, sin saber las consecuencias, si realmente, como lo hicieron los investigadores franceses que experimentaron dándole maíz transgénico a las ratas, se murieron las ratas de cáncer producido por el transgénico, ¿no? Transgénico que consumieron. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Es una cuestión de, de cuestión ética, pero también debe que las intenciones de las, de las grandes corporaciones tienen interés en que se destruya el último monopolio que nosotros tenemos, los mexicanos, que son nuestras semillas criollas. Y bueno, voy a pasar a la otra ley que tiene que ver también con una gran discusión, que es la ley de biodiversidad. ...que legaliza el saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Afortunadamente, la semana pasada, el miércoles, el 11 de abril... ...la suspendió la Cámara de Diputados. Ya la había aprobado nuevamente la Cámara de Senadores. Esta iniciativa de la Ley General de Biodiversidad... ...la presentó una senadora de El Verde, El Ecologista. ¿sí? Donde prácticamente... Eh, los que han hecho la revisión de, de esta ley eh, dicen que prácticamente le cambió donde decía desarrollo en la en antigua ley sobre promover la, la protección de ciertas cosas eh, bueno, más bien que, que ella interpreta la sustentabilidad como desarrollo pero para no ponerle desarrollo le puso sustentabilidad y entonces vamos a encontrar todo el término de la sustentabilidad de toda la ley, pero que no es nada sustentable la ley. ¿no? Y aquí salió un artículo muy pequeñito que a mí me gustaría leérselos, porque prácticamente es una síntesis de lo que es la ley, ¿no? y de lo peligro que significa la ley. Y es una persona versada en el asunto. ¿no? Es, es esta mujer que se llama Silvia Ribeiro, que es brasileña, que tiene una ONG que se llama ETC, que, te, que tiene que ver con eh, la cuestión ecológica, pero también con la conservación de los recursos genéticos de nuestros países latinoamericanos. ¿no? Y lo voy a leer rápidamente. La propuesta de ley general de biodiversidad presentada en octubre de 2016 por la senadora del Partido Verde Ecologista de México, plantea un mecanismo de privatización de los recursos genéticos del país ...y de los conocimientos indígenas asociados a estos. Según la propuesta, el gobierno tendría la protestar y a autorizar la privatización... ...incluso sin, sin consentimiento real de los pueblos indígenas... ...o de opiniones contrarias de otras instituciones, ya que éstas quedan reducidas a meras opiniones. El consentimiento fundamentado previo, entre comillas, que se cita en dicha propuesta de ley es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra a una persona o una comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato, aunque se trate de recursos y conocimientos colectivos de pueblos enteros que en muchos casos están en varios países. La propuesta se está discutiendo en el Senado y ha sido criticada por muchas organizaciones, principalmente ambientalistas y conservacionistas, porque además de no haber sido consultada, Deja muchos huecos en temas relativos a la biodiversidad Como bosques, áreas naturales protegidas Conservación de especies amenazadas Incluso violando convenciones internacionales De la que México es firmante Es porque pretende convertirse en superley Porque abroga y subsume varias otras Elimina la ley general de vida silvestre estipula las leyes general de desarrollo forestal sustentable general de pesca y acuacultura sustentable la de desarrollo rural sustentable que se deben atener a esta a tiempo que deroga una parte de la ley general de equilibrio ecológico y la protección del ambiente y todas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente ley Greenpeace México llamó a la propuesta como un monstruo un creado con parches de otras leyes que sólo logra contradicciones incongruencias lagunas jurídicas y confusiones que de ser aprobada será un retroceso en la conservación de la biodiversidad algo que sólo se puede entender si se considera que uno de los autores de dicha ley es un exfuncionario que fue desununciado por el propio verde partido verde por el tráfico de especies el único tema que Nuevo de la propuesta es que se propone legislar sobre el uso, acceso y reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos para incorporar una ley nacional del contenido del protocolo de Nagoya del convenio de la diversidad biológica. El protocolo de Nagoya es, entre otras cosas, un canal para legalizar la biopiratería. Para esto, la privatización de recursos o el conocimiento colectivo solo se considera biopiratería si no está legalizada. Biopiratería es la que las transnacionales, farmacéuticas, agrícolas, cosméticas y otras instituciones han hecho por décadas con semillas, plantas, hierbas medicinales, microbios y hongos. Pero exactamente el mismo acto se convertiría en legal si existe un contrato con, un supuesto, con supuestos dueños de estos recursos o conocimientos y con una mínima compensación. Así, las empresas pueden asegurar legalmente su monopolio e impedir acceso a todos los demás. Esa privatización de bienes colectivos no objeta el protocolo de Nagoya ni esta propuesta. En el capítulo 3 de la propuesta, la ley afirma el acceso a los recursos genéticos para el uso sustentable estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Nación, otorgado por la autorización de la Secretaría de la Semana, considerando las opiniones de las autoridades competentes de la Comisión, en este caso la Conavio, así como del consentimiento fundamentado previo de la participación de los propietarios y poseedores legítimos de los predios o de las instalaciones en las que se realice el acceso. Esto significa que la SEMANA será la que autorice el acceso, mientras todas las demás son opiniones que pueden ser o no tomadas en cuenta. Además, legaliza que el propietario o poseedor de un predio puede firmar un contrato que le dé a un monopolio o a una transnacional un, un derecho sobre el recurso genético que son colectivos y ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Incluso puede estar en varios países. Igualmente en el capítulo 4, sobre el acceso a los conocimientos tradicionales, asociado a los recursos genéticos, afirma que el acceso estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas y comunidades locales. Pero admite que si varias comunidades tienen el mismo conocimiento, ¿qué lo sucede? que lo que sucede en la, en, la, en la realidad, en casi todos los casos, la semanal solamente debe procurar la inclusión de estas pero si no lo consigue podrá autorizar el acceso con la participación de una sola comunidad a quien designe como propietario la COP 13 que fue esta reunión de, el cambio climático que se realizó en México en diciembre de 2016 los delegados y delegadas de los pueblos indígenas allí presentes reclamaron la inclusión del consentimiento libre y fundamentado y la participación y aprobación de los pueblos indígenas y no, no de comunidades o de individuos, tanto sobre los recursos jurídicos como los conocimientos asociados a estos. La propuesta del PBE los limita seriamente y elimina el concepto de efectiva aprobación o negación de acceso de la parte de los pueblos. Tanto en Costa Rica como en Guatemala negaron la aplicación del Pro protocolo de Nagoya, en las leyes nacionales debido a la denuncia de organizaciones indígenas civiles de estos temas y la falta de consulta este monstruo entre comillas de propuesta de ley debe ser descartado en su totalidad y esto lo escribió hace exactamente hace un año esta, esta investigadora y bueno recientemente se, se aprobó, bueno se pospuso la aprobación que está todavía en discusión, porque en la Cámara de Diputados la comisión de.. Eh, de, de la Comisión Ambiental eh, es la que dijo que se, de, se echaba para atrás porque no se había consultado a los pueblos indígenas. Y no, mientras no se haga la consulta incluso con los especialistas, porque hay muchos especialistas que están en contra, pero no se va a aprobar. Entonces se echó un tanto para atrás, está en stand-by, se van a abrir supuestamente foros de discusión, pero lo que dice eh, realmente esta escritora es lo que de alguna manera esta, eh, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental vuelve a argumentar. Dice que el proyecto de ley que apenas en el 25 de octubre se aprobó en la Cámara de Senadores, dice, justifica la necesidad de la expedición bajo los siguientes argumentos incorporar el protocolo de Nagoya a la legislación mexicana, integrar las disposiciones de la biodiversidad a un solo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y señale la concurrencia de los tres niveles de gobierno, fortalecer y actualizar las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre y conservar la biodiversidad de México. Sin embargo, bueno, si nosotros vemos lo del protocolo de Nagoya, pues es prácticamente permitir ...la libre apropiación de conocimientos y de recurso eh, genético, otra vez para cuestiones particulares. todo bueno, esto que se pretende aprobar dentro de 237 numerales, 11 artículos transitorios... ...abroga, deroga, perdón, el título segundo de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y todo ello dentro del marco constitucional de derechos humanos, que conforma el mandato del artículo primero, eh, artículo primero de la Carta Magna, porque se están violando derechos humanos aquí, sin consultar a los que van a ser afectados. En este sentido, creo que la aprobación de esta ley, pues es igual de peligrosa que las que vimos anteriormente. Entonces, bueno, aquí lo fundamental es que quienes son los que están detentando la mayor cantidad de, de recurso que está ahí en, los, en las montañas, en los bosques, son los pueblos indígenas. ¿sí? Y sin embargo, cuando llegue alguien que quiera hacer inspección para sacar algún medicamento, se le va a dar una regalía supuestamente porque les dejen extraer algunas plantas de sus comunidades. Sin embargo, los que van a obtener las ganancias son las grandes farmacéuticas que van a patentar estos medicamentos que van a vender, sin embargo, por el pueblo los pueblos indígenas se van a beneficiar muy poco de esto. Sin embargo, bueno, hay otra cuestión que atenta esta, esta ley. Yo quisiera regresar un poquito al, al protocolo de Nagoya para ver un poquito las implicaciones, como ellos lo señalan. La incorporación del protocolo de Nagoya se hace desde la definición de la biodiversidad al contemplar la variabilidad genética de los organismos como parte integrante de este concepto, además de la variabilidad de los organismos vivos y de ecosistemas que, está, que estaba antes definida en la Legepa, que establece también dos objetivos específicos relacionados con este protocolo. Lograr la participación justa y equitativa de los beneficiarios, que se deriven en el aprovechamiento de los recursos genéticos el conocimiento tradicional asociado, considerando el acceso apropiado por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, así como todos los derechos, sobre dichos recursos y conocimientos. O sea, aquí el peligro es de que les pueden incluso arrebatar el conocimiento tradicional de la gente que ya lo tiene para patentarlo como un conocimiento propio que ellos están descubriendo por la investigación que hay. Y cobrar, ¿no? Y lograr los beneficios que se deben en la utilización de los recursos genéticos que están en posesión de las comunidades indígenas, se compartan de manera justa y equitativa sobre las condiciones mutuamente acordadas. ¿Quiénes hacen los contratos? Pues las empresas. Y generalmente pues no van a ver la ley, las letras chiquitas donde prácticamente pues van a poner en desventaja a las comunidades dándoles un porcentaje nada más de lo que puedan obtener de recurso que esto puede implicar. Pero bueno, ese es un peligro que desde mi punto de vista está ahí muy peligroso. Todo bueno, cuando se derogan a algunas otras cuestiones que ya estaban aprobadas por la ley mexicana como la de JEPA, va a afectar sobre todo a la cuestión, una cuestión que tiene que ver con las áreas nacionales protegidas. En las áreas nacionales protegidas estaba limitado la cuestión de la investigación eh, de ciertas especies, etcétera, pero si se abrogan de cierta manera, lo que quieren hacer es un poco liberar que las áreas nacionales protegidas, nacionales protegidas, no estén tan protegidas, y se permita una liberación para hacer experimentación, y se puedan aprovechar ciertos recursos que están incluso dentro de estas áreas nacionales protegidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto podría traer ingresos para, de alguna manera, para el gobierno mexicano, si la prueba de alguna manera la semana. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí, pues también le está dando facultades a, la, a los gobiernos municipales para que puedan hacer una regulación y vigilancia de estas áreas nacionales protegidas, lo cual viene prácticamente a desbancar la cuestión del federalismo que protegía de cierta manera a través de la ley JEPA, ciertas actividades, por ejemplo la comercialización, bueno, eso tiene que ver con la ley de general de vida silvestre, donde antes no se podían comercializar ciertas especies de animales en peligro de extinción. Y ahora con esta nueva ley se pretende decir que si se hace la comercialización de especies este, restringidas, se puede hacer siempre y cuando se haga un manejo sustentable. ¿Quién va a, a controlar el manejo sustentable de las especies silvestres? ¿Cómo vamos a saber exactamente cuántos logros huastecos hay? ¿no? O sea, ¿quién va a llevar la contabilidad? Y bueno, decir, bueno, pues este, esta persona puede vender 10 o 20 pedicos al año y a qué precio? O sea, ¿quién le va a poner el precio? a las especies, de acuerdo por escasez o de acuerdo con el mercado, o simplemente aquí con que el presente una factura el que va a vender una especie silvestre, con eso la justifica. O sea, esto es privatizar incluso la fauna silvestre. ¿no? Entonces, cualquiera pues, se puede encontrar una víbora y puede decir, bueno, puede ser la última víbora, cuatro narices que se encuentran en esta región, pero la va a vender porque es una especie exótica y que la puede vender digamos en un millón de dólares y nadie le va a decir que no, siempre y cuando le presente una factura que le está haciendo legalmente. Entonces, bueno, este es un atentado real en contra de, de realmente el lugar de los recursos, o sea, es una burla, ¿no? Entonces, bueno, muchas organizaciones han dicho que esta es una barbaridad, es la privatización de la vida, ¿no? O sea, privatizar la biodiversidad es prácticamente pues darle chance, o sea, vendría como una cuestión en cascada, se aprobaría la ley que estaba pendiente de, de variedades vegetales y por fin ya adecuar la ley de semillas para que entren los transgénicos, ya con esto queda totalmente liberado la cuestión de los recursos genéticos, que entonces sí tendríamos un peligro total sobre la soberanía nacional porque ya no vamos a ser dueños de nada. Si nos están despojando del petróleo, nos están despojando de las minas, nos están tratando de despojar también del agua, porque ahí viene también la ley de privatización de del agua, ¿no? que viene en el mismo sentido, ¿no? y que era antes la ley Pórez y ahora es la ley Pichardo, pero que viene en la misma tendencia de una privatización para poderlo vender a mejor costo. Entonces, bueno, eh, de alguna manera hay una cuestión que todavía tenemos de alguna manera como un mecanismo de defensa. La Comisión Nacional del Conocimiento, del conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO juega un papel importante en la regulación en cuanto a investigación de la biodiversidad en México. Pero si solamente se le asigna un papel de consultor, no va a tener un papel resultivo, o sea, se le están quitando funciones incluso a la CONABIO en cuanto a la restricción porque, por ejemplo, la Conavio tiene mucha vigilancia sobre la Ley del Manejo de la Vida Silvestre y también tiene un Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales que de alguna manera estaba ligado con la, la ley, la, la de JEPA. ¿no? Pero si se le da nada más este, como un consejo consultivo a la Conavio, pues prácticamente es prácticamente desplazada de su función que es proteger la biodiversidad y sabemos que la CONABIO pues va, va, puede elegir a los representantes ante el nuevo consejo que se forme para la aplicación de la nueva ley pero sin embargo no implica que ellos vayan a tener la decisión en última instancia si no es el conjunto, sea la semana va a estar también representada va a haber otros organismos incluso puede haber este, asociaciones particulares que estén interesadas en el manejo de la biodiversidad y esto es la cuestión que pone, digamos, en entredicho esta ley. Y bueno, lo más grave que mencionan aquí los de esta asociación la Senda dicen son los, los siguiente Asimismo, se omiten mecanismos específicos de participación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y a lo largo del texto, en el texto se señala en particular lo siguiente. Falta de mecanismos en la consulta específica que puedan ser libres, previos y informados cada vez que una medida pueda afectarlos. Falta el reconocimiento de sus derechos al consentimiento, al territorio y a la propiedad por lo que cada vez que el Estado use su territorio para la conservación, debería de obtener su consentimiento libre, previo, informado y de respetar el derecho a la autonomía. En relación a las a a áreas nacionales protegidas, los pueblos indígenas deberían de ser involucrados en las etapas de creación y administración de estas áreas nacionales protegidas. Su participación debería de ser obligatoria y no limitarse solamente a la opinión como se está planteando. Incluso se debe de participar en los órganos de gobernanza de las áreas nacionales protegidas en la toma de decisiones. Faltan medidas explicativas que obliguen a producir en la lengua indígena y de forma oral los instrumentos normativos y gubernamentales que esta ley va a implicar. No está claro cómo se van a repartir los beneficios a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, Solo se habla de la de la repartición del beneficio justo y había que crear los mecanismos precisos y claros al respecto. Finalmente, en cuanto a la inspección y vigilancia, la iniciativa contempla supuestos para acreditar la legal procedencia que no se ajusta a la realidad, a la realidad y que además no se encuentra suficientemente detalladas. Y bueno, resulta jurídicamente incorrecto, por ejemplo, una serie de señalamientos que ellos van a poner aquí. Lo pueden revisar, creo que lo pueden conseguir en internet, está ahí. Pero, sobre todo, la, la, la gente que se opuso a esta ley, es porque pues atenta contra la vida, no hay una consulta previa para la aprobación de ley. Ya la aprobó el Senado nuevamente como lo ha hecho con otras leyes, sin hacer la consulta previa e informada. En los pueblos indígenas son los más ausentes, y bueno, de alguna manera la gente que más se ha preocupado por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, es una cuestión que atenta directamente contra sus derechos, porque de los pueblos indígenas dependen mucho de sus recursos naturales, depende mucho de sus bosques, depende mucho del agua, dependen prácticamente de sus plantas que recolectan, le dependen mucho, o sea, hay una simbiosis prácticamente con los recursos naturales y los pueblos indígenas. Entonces, bueno, eh, de alguna manera hacen algunas consideraciones o algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta. Realizar una consulta de la iniciativa con los pueblos y comunidades equiparables en tanto que es una medida legislativa que afecta al a acceso a los recursos naturales, como se refirió en el primer apartado. Es fun, su, eh, fundamental, sobre todo, consultarle lo relativo a los mecanismos de derive, derivados de la implementación del protocolo de Nagoya y el establecimiento de los espacios proyectados para la conservación y, obten, y obtención del conocimiento previo fundamentado y la realización de la consulta libre, previa e informada, conforme lo mandata el convenio 169 de la OIT. Profundizar y articular la disposición de la, de la iniciativa con las otras leyes sectoriales, tales como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, de la que ya hablamos, en tanto que son regulaciones ...que inciden en el acceso de los recursos genéticos... ...abrir la discusión a, la, a las iniciativas a efectos de mejorar el texto... ...y efectivamente conseguir la conservación y el uso... ...y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad... ...como medio para cumplir con el derecho al medio ambiente. Entonces, y no en detrimento de la protección vigente que actualmente la tiene la de jefa por una parte, la, la, lo que dice la semanal sobre las áreas naturales protegidas y eh, otras que hemos visto hasta ahorita. Entonces, bueno, creo que es muy claro lo que se está proponiendo aquí, pero lo, lo, sobre todo yo creo que como lo entiende el verde ecologista es que el aprovechamiento sustentable es la privatización, es que hay que vender lo que se pueda vender. Y eso no se vale. O sea, no se vale jugar con la vida, no se vale jugar con esto que es trascendental. Y yo creo que, por, por ejemplo, yo me tendría que poner a estudiar el Tratado de Nagoya o el Acuerdo de Nagoya, porque pues ahí están implicitado muchas cuestiones que están acordadas por muchos países, donde prácticamente pues es la privatización exactamente de los recursos de la biodiversidad a nivel mundial. Gracias. Bueno, pues con esto, eh, la realidad duele, ¿verdad compañeros? Veo los rostros, veo las miradas, veo las expresiones y las siento, por supuesto. Lo que vemos son contradicciones legitimadas por el derecho, eh, donde, por supuesto, ejemplos como el principio precautorio establecido en el derecho internacional, que vela por el bien común, queda superitado al interés del capital, evidentemente, como excelentemente ha explicado el doctor Saman, todo esto sustentado en el derecho subjetivo eh, resultante de la figura pura y llana de los contratos. Violando, ya no se puede hablar del principio por persona, del derecho a las generaciones futuras, donde quedaría eh, el derecho por los derechos de la naturaleza y por supuesto, dónde está el derecho a la vida. Eso es lo que yo creo que son los puntos esenciales que ha tocado el doctor Zármano con sus reflexiones. Abro el micrófono a sus cuestionamientos, a, a un diálogo eh, concreto, conciso y directo, por favor, para poder salir a disfrutar de unas galletas realizadas con maíz en, un aceite hecho de maíz transgénico tal vez tendríamos que pensar la posibilidad de cambiar por pues, botanitas, unos chochitos no, el amaranto que no el ah, encontré un amaranto enchilado <risa> <risa> buenas tardes este, no sé doctor si usted sepa del caso de un trigo que vino aquí a demandar a Monsanto porque supuestamente por las aves de la naturaleza, llegaron las semillas a su terreno y se produjo mucho maíz. Entonces, Monsanto lo denunció, le quería quitar su patrimonio y vino aquí, entre ellas, Katy, Katy Moriel, que es una defensora de maíz latínico, lo ayudó mucho, pero no sé a dónde llegó el caso, no sé si se resolvió, no sé si usted tenga... No, no tengo conocimiento del caso, la verdad. Ah, bueno. Gracias a todos. ¿Sí? investigamos. Luego me da el nombre y investigamos claro. con mucho gusto. Sí. ¿Prefieres que sea este, Rosa? Sí. Muchísimas primero? Sí. ¿Compañera con Rosy? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Okay. Sí. Este, bueno, pues doctor, muchas gracias. Siempre es un placer escucharlo, sí. a pesar de que has con reconocimiento este, público que es mi director de tesis. Este, siempre es un placer escucharla en cualquier lugar este, nos pone tristes como dijo Claudia de verdad después de una charla de esta naturaleza como que nos mueve, ¿no? nos mueve el sentimiento y además nos hace reconocer que este semin la importancia de este seminario desde que hay personas que no, que no han estado involucradas con, con el derecho con el derecho indígena o con las comunidades indígenas y entonces esta, esta visión multidisciplinaria nos ayuda con...